Pronostican una jornada con lluvias puntuales torrenciales en el estado de Chiapas e intensas en Campeche y Tabasco, sur sureste del país, por el avance de la tormenta tropical Nana. En un comunicado, la Comisión Nacional del Agua indicó que la tormenta ocasionará lluvias puntuales torrenciales de 150 a 250 milímetros en Chiapas, intensas de 75 a 150 milímetros en regiones de Campeche y Tabasco y muy fuertes de 50 a 75 milímetros en zonas de Quintana Roo y Yucatán. La Conagua informó que el sistema se localiza aproximadamente a 460 kilómetros al este sureste de Puerto Costa Maya, estado de Quintana Roo, con lo que se mantiene la zona de prevención por vientos de tormenta tropical desde Puerto Costa Maya hasta Chetumal, Quintana Roo.